Hoy se hizo nuevos anuncios, el pago de nuevos bonos. Doctor, por favor, quisiera que nos explique. A ver, César, lo primero que hay que decir de que est hemos estado, como todo el mundo, al principio tomando medidas. Por ejemplo, el presupuesto general de la nación, la asignación del 10% del tema de salud, uh -huh. que es lo que un poco nos, nos alivió el poder solucionar el tema cuando llegó el tema de dengue, cuando llegó el tema de la influenza, cuando llegó también el tema del coronavirus, que la verdad que nadie pensó tener, como usted decía, el desastre económico que tiene en este momento. Y lo primero que se pensó en las medidas económicas era ir a los, a los sectores más vulnerables. En este caso, las personas eh, mayores, o sea, los adultos mayores que traten de no salir porque estábamos viendo que en Europa eran los que más habían sufrido el impacto del coronavirus. Correcto. En Italia, los muertos, en, en España, la mayoría de los muertos son arriba de 60 años, la mayor parte. Entonces, era uno de los grupos más vulnerables. Por eso es que las primeras medidas que se tomaron fue para atender este sector con lo que fue la canasta familiar y por otro lado también empezamos con el tema de los colegios, porque acuérdese usted que desde que la OMS declaró eh, la pandemia a nivel mundial, Bolivia, la presidenta Yanine Áñez fue la primera en tomar la decisión a los dos días de suspender el tema de los colegios, el tema de las clases, Correcto. lo cual han ido acompañando estas medidas conforme también hemos ido viendo la evolución del, del coronavirus a nivel mundial y cómo se venía presentando en el país. Se decidió en primera instancia que tengamos un, un primer bono, que es el bono familia de 500 bolivianos para aquellos alumnos de primaria de los colegios fiscales y de los de convenio pero después se vio necesario incorporar también a los del ciclo inicial y posteriormente a los, eh, conforme iba avanzando el tema de la declaratoria de emergencia, también entrar en lo que es la secundaria, eh, con lo cual teníamos todos los colegios fiscales en, de secundaria, primaria e inicial ...con unos beneficiarios que alcanzaban a 2,550,000. ...aquí viene lo que anunció hoy la presidenta... ...al tener un bono familia, al tener una canasta familiar... ...lógicamente también estamos viendo... ...de que quedaba un, una gran parte de la población sin ningún beneficio... ...que también la estaba sufriendo, el, estaba sufriendo el impacto del coronavirus... Por eso es que se define el bono universal para aquellas personas que no reciben ningún tipo de beneficio en este momento. Por ejemplo, eh, si hay una persona que vende moco chinchi, que no tiene un hijo en el colegio. Entonces, para esos temas de la informalidad, que fue una preocupación también cuando tocamos el tema de los alumnos de los distintos ciclos, porque el padre, la madre, no importa si paga impuestos, no interesa si es divorciado, se universaliza el pago con este beneficio. Pero cuando vimos el bono universal y viendo las distintas bases de datos de, de estos distintos bonos, nos dimos cuenta que los únicos que no estaban recibiendo un bono eran justamente el sector... Eh, escolar eh, privado ni el inicial ni primaria ni secundaria entonces que eso alcanza unos 336 mil alumnos entonces eh, la presidenta en su preocupación hoy día dice pero ellos no están recibiendo de ningún lado y efectivamente cuando hacemos el recuento que en el gabinete en, que vamos viendo uno por uno los, los bonos y las medidas que se van tomando ahí fue que se decidió cerrar el círculo, porque no hay que discriminar a ningún boliviano, por lo tanto, se los incorporó también al sector privado, a todos los colegios del sector privado, para tener el, el bono familia. Ahora, por lo tanto, ahora, perdón, hemos cerrado ¿sí? con 2.900.000 alumnos y que benefician a todas esas familias, que en este momento están sufriendo el impacto del coronavirus. Doctor Parada, eh, bueno, son varios bonos, eh, son varias cifras, son varios miles de personas, millones de bolivianos que se van a beneficiar indudablemente con estos anuncios. Eh, ¿Qué cantidad de dinero se está disponiendo para pagar estos bonos? ¿Cuánto de dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Del TGN? ¿De las reservas? ¿Hemos roto el chanchito? ¿De dónde proviene el dinero? A ver, en primer lugar, de, hemos tenido un ahorro que es de la compra de combustible. En los primeros cuatro meses se ahorraron aproximadamente 2.100 millones de bolivianos, con lo cual se fueron incorporando estos bonos. Aparte, también hemos estado trabajando con todo lo que es el tema de los créditos que va a otorgar la banca directamente, por ejemplo, en lo que hoy anunció la presidenta, el plan de emergencia de, del plan de, emergencia de apoyo al empleo. También hemos postergado el pago y la ejecución de algunos proyectos que no eran prioritarios en este momento, y esos son los recursos que se están destinando, primero, a que los bolivianos tengan una salud que les permita curarse si es que le toca tener el tema del coronavirus y que tenga las condiciones para poder salir de un trance como el que hay. Hasta este momento, las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional uh -huh. están eh, respaldadas porque el 94% está cumpliendo con la cuarentena, de acuerdo a los datos uh -huh. de Google Somos de los países que mejor... Está cumpliendo la cuarentena. ...se ha tenido de la cuarentena hasta este momento... Y en el tema también de los confirmados con coronavirus y también de los fallecidos, lastimosamente vamos por 27, lógicamente lo que estamos viendo es que son números muy inferiores a los que hay en, en otro mundo, en, pero, en otras partes y en otros países. Doctor, pero para los, para los bonos, solamente para los bonos, ¿qué cantidad de dinero más o menos se, eh, se está disponiendo del país? estamos disponiendo más o menos unos 3 mil millones de bolivianos para en pagar este momento solo los para todos los, este dinero los es bonos, de TGN? Bonos. sí son del ahorro lógicamente son del tesoro general del estado y también eh, vamos a trabajar con algún algún monto de deuda interna para poder manejarlo y posteriormente estamos viendo de que si esto continúa, vamos a tener que acceder también a créditos externos. A nivel mundial, se están creando muchos fondos eh, de apoyo al coronavirus y sobre todo en la perspectiva de en qué momento se comienza a salir del tema del coronavirus, porque hoy la OMS nos da un nuevo, eh, nos da un nuevo objetivo y dice, y una nueva conclusión, vamos a convivir con el coronavirus, no se va a ir, por lo tanto hay que ir pensando en que todo este esfuerzo que se está haciendo para equipar los hospitales, tener las camas de terapia intensiva, sí. tener los respiradores, nos va a permitir que los bolivianos estén a cubierto con lo que corresponde a la salud. Esperemos que se sigan controlando como se están controlando ahora el tema de confirmados no tengamos más decesos porque una vida no tiene precio definitivamente, pero ya tenemos que ir pensando en acceder a recursos externos porque se han caído los precios de materias primas Ajá. y lógicamente eso también está afectando el tema del presupuesto y el tema de recaudaciones porque toda la cadena de comercio exterior y tanto importaciones como exportaciones no son normales en esta situación. Entendemos correctamente, es decir, no tenemos en este momento, si la emergencia, eh, no, nos eh, necesitamos gastar, digamos, mil millones de bolivianos más, en este momento, de los tres mil que se van a invertir en todos estos pagos, no tenemos esa capacidad en este momento, ¿tendríamos que solicitar recursos prestados? estamos haciendo las previsiones para que no falte nada de los, en el pago de los bonos y estamos también en los flujos de caja y en función al control de presupuesto y de todo el gasto que se da, estamos para cubrir todo lo que son las necesidades que hay en este momento en el pueblo boliviano, pero vamos a tener que recurrir, como lo están haciendo, hemos tenido dos videoconferencias con los ministros de Economía y Finanzas de toda Latinoamérica y todos los países están recurriendo a lo que son recursos externos, eh, apoyos internacionales, porque ninguno de los países estábamos preparados. Lastimosamente la bonanza que tuvimos en el país se la despilfarró en canchas, en cemento, y en este momento la cancha no le cura el coronavirus, tampoco no puede ir a votar en el pasto a, a los pacientes. Ese es un problema muy serio que se está corrigiendo y creo que se están tomando las medidas dentro de las posibilidades del Estado. Eh, doctor, ya que lo menciona, usted dice las canchas y otras cosas en las que se gastó. Se gastó en la compra de avión, por ejemplo, un avión presidencial. Eh, ¿Se tendrá que pensar en algún momento en, en poder vender ese avión presidencial también para generar recursos que vamos a necesitar por la emergencia de coronavirus? ¿Se ha tomado en cuenta? La presidenta nos ha dado la instrucción de que no midamos en el tema de atención de la salud. Eso también puede estar dentro de las medidas que se puedan tomar. Ella no se en su momento, si se requiere, se podrá proceder también de la misma manera a vender si es que así es necesario. Creo que hasta el momento la estabilidad que se ha conseguido en el país y la que tenemos nos está permitiendo también poder tener nuevas opciones para lo que vienen a ser nuevos recursos que podamos manejar. Doctor, eh, estoy viendo unas imágenes y la gente también se ha preguntado esto. Son preguntas de la gente, son preguntas eh, del común de la ciudadanía. Eh, vemos filas de personas de la tercera edad, por ejemplo, durmiendo en la noche y madrugada para ir a cobrar sus bonos. Eh, doctor Parada, esto nos, nos realmente nos preocupa. ¿No se ha visto la forma de poder llegar hasta sus casas o hacer algo de que la gente no esté en la calle, sobre todo las personas mayores? César, eso es una cultura en Bolivia. Se les ha dado las facilidades. Hemos pagado en seis días, desde que empezamos el pago de la canasta familiar, uh -huh. aproximadamente 340 mil eh, beneficiarios. En total son 766 mil ...y hay 90 días para cobrar... ...yo no veo por qué razón están haciendo la cola en la noche... ...porque es, es, es inhumano desde todo punto de vista... ...ahora estamos haciendo las brigadas móviles... ...para justamente aquellas personas... ...adultos mayores que no puedan llegar al banco... ...que tengan algún problema... ...que no puedan moverse... ...porque hay algunos que definitivamente no se pueden mover ya se está comenzando a trabajar para hacer lo que se hacía antes, los pagos a domicilio. Exacto. Por lo tanto, es una organización, César, y por eso pedimos las disculpas del caso, pero hemos tenido que tomar las medidas, yo diría, a la carrera, y sobre todo tener que por transparencia un poco hacer un embudo en los bancos por el momento. Acuérdese que estamos con un régimen eh, de, eh, disminuido, por ejemplo, en, en el horario. Sí. Solo se trabaja de 7 a 12. Si estuviéramos trabajando con los bancos normalmente, ah. no habría ninguna cola. Por eso es un poco la sucesión que hemos tenido y el ordenamiento y postergación en algunos casos... No es que sea falta de voluntad, no Así. es que no estén los recursos, es quién, que doctor? definitivamente la costumbre de las personas, sobre todo los adultos mayores, no confían cuando tienen que mandar a alguien a cobrar, por ejemplo. Muy bien. Entonces, se están tomando las medidas y hasta el viernes pasado, que, que tuvimos el sábado, que no se trabajó viernes, no habían colas grandes. Entonces, otra vez... Eh, Estamos volviendo cuando hay 90 días para cobrar Está y bien. lógicamente eso es lo que pedimos, paciencia y que sea el día de su carnet de identidad. Está Muchas claro, personas, adultos mayores, no van el día que les corresponde, van cualquier día, salen y a ver, sáquelo de la fila o dígale que se retire, <risa> lógicamente es imposible. Entonces lo entendemos, ¿eh? lo entendemos y también lo comprendemos. Doctor, gracias por la gentileza, doctor Parada, ministro de Economía, le agradecemos por esta explicación, por su tiempo, por brindarnos estos, eh, esta información para toda la audiencia, que no me pierda, para que sepan cómo se está manejando este tema, cómo lo están haciendo ustedes, los esfuerzos que se vienen desarrollando, pero para que sobre todo la gente comprenda que tiene que quedarse en casa. Gracias doctor, ha sido muy amable, buenas noches. César, un gusto, un saludo a toda la audiencia, que Dios los bendiga. Amén. Gracias, doctor. Muy gentil. Doctor José Luis Parada, ministro de Economía, conversando con nosotros aquí en Que No Me Pierda.